¡Huétala! ¿Te da pavor tener que hablar delante de un grupo de personas? ¿Se te acelera el corazón? ¿Te sudan las manos o te tiembla la voz? ¡Felicidades! Si la cosa no va más allá, estás dentro de la normalidad. De cada 10 personas, 7 tienen miedo a hablar en público. Así que es más normal que lo sientas que no al contrario. El miedo escénico es un miedo social al juicio externo. Un mecanismo instintivo de defensa, como necesitamos la aceptación de la sociedad para sobrevivir, tu mente te dice, ¿pero qué haces? ¿Para qué sales ahí delante de toda esta gente? Si tú no tienes nada importante que decir, anda, anda, déjalo estar y quédate en casita. Ahí seguro que no te pasa nada. Claro que no te pasa nada, ni bueno ni malo, porque cuando compartes tu mensaje pasan cosas increíbles. Te lo explicamos todo en nuestro boletín. Apúntate en el enlace para ponerte las pilas. ¡Adiós!